1500 el socio era el CAS, la intro. Y es que yo a ti te doy la razón, como no, sin opción de la mierda que soy solo por tu acción. A la mierda, tu voz, quiero otra de ron, ya no puedo, pa'os, puesto pa'os. Y es que de amor no va a morirme, no va a morirme. Si sé que en ese mundo como tú hay miles, no va a morirme, no va a morirme. Y es que amor no va a morirme, no va a morirme Ya puedes irte chica por donde viniste No va a morirme, no va a morirme Es como okay. que nunca ya me conociste Dile que te vayas por lo mucho que te quise Pero al final se acabarán los días grises Para ti el amor es solo un chiste A mis espaldas siempre te reíste Basta ya yo le digo a todos Sé que te olvidaré con el pasar del tiempo Yo sé que tú no podrás hacerlo Cuando esté llenando todos mis conciertos Y aunque quise todo ya no importa más Ya no sigo lo mismo voy a soltar Ya está hasta que diga basta Ya está Y es que amor no va a morirme No va a morirme Si sí, sé, sé que en ese bien. mundo como tú me No va a morirme No va a morirme Y es que amor no va a morirme, no va a morirme Ya puedes irte chica por donde viniste No va a morirme, no va a morirme Es como que nunca ya me conociste y es que no a morir, voy a morir por la mierda que dice Que todo es pa' vos te lo das hasta el fin no quiero seguir esa mierda por mí, Ya no entiendo qué fue si todo lo que hay en mi mente enciende la mota y no me entiende Quise encender toda nuestra historia y no lo nota, eh Y no me nota, yeah, y no lo nota, eh Tanta mierda ya me agota, yeah. Moribundo pero no moriré Aunque me cueste confiar en otra mujer Dudo mucho que yo lo pueda hacer Porque llevo el recuerdo de lo que pasó ayer Diciendo que me amas y eso era mentira En mi corazón dejaste muchas heridas Pero te juro continuaré mi vida Ya la lado mío habrá otra chica más bonita Una mamacita que me quiera y que todos los días repita Bien, bien bonita ella mamacita Que a mí me quiera y que si sí repita